En la clase anterior vimos cómo el autoconocimiento nos permite tener una buena autoestima y, además, un buen desarrollo personal. ¿Pero es posible el desarrollo personal para todo el mundo? Desgraciadamente, las condiciones sociales y políticas a veces lo convierten en algo que solo es accesible a una minoría privilegiada, cuando debería de ser igual para todo el mundo, en virtud de la dignidad de las personas. Este es el último de los temas que vamos a abordar. Aquí tenemos el mapa conceptual. Veremos que la dignidad de la persona es el fundamento y la base de todas las declaraciones de derechos. Declaración que, por un lado, es universalista, porque declara la igualdad de todos los seres humanos, pero también que respeta la diversidad y el derecho a la diferencia, es decir, los derechos de las minorías. Comencemos por analizar el concepto de dignidad humana. Tiene su origen en el cristianismo y en el lugar que Dios otorga al ser humano en el conjunto de la naturaleza. Pero el texto más claro es el que tenemos en el libro, el texto que aparece en el Renacimiento Humanista. El autor es el filósofo italiano Pico de la Mirándola. Y nos dice que aquel rasgo esencial que diferencia al ser humano del resto de los seres es la dignidad. Ese rasgo esencial hace de él un ser libre, de modo que el ser humano, a diferencia del resto de los seres que conforman la naturaleza, Dios lo ha creado libre para que pueda hacerse a sí mismo y hacer de su existencia aquello que él desea. Esa libertad, esa dignidad humana, es la base y el fundamento de las diferentes declaraciones de derechos que se irán realizando a lo largo de toda la modernidad. Por lo tanto, la dignidad humana Aparece como un derecho inalienable, es decir, un derecho que nadie nos puede sustraer puesto que el fundamento último, tal como hemos visto, está en Dios. Así pues, el concepto de dignidad humana será el que esté en la base de todas las declaraciones de derechos que van realizando las diferentes revoluciones liberales que se van produciendo a lo largo de la modernidad. Vamos a enumerarlas. Primer momento, el liberalismo clásico representado por el filósofo ilustrado John Locke, en Gran Bretaña, su defensa del naturalismo que significa que todos los seres humanos son libres e iguales en virtud de un fundamento último que es Dios, es decir, Dios nos ha creado a todos libres e iguales. Es este mismo fundamento en el que en el siglo XVIII, en la Revolución Francesa, lleva a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y que en el siglo XIX aparece el liberalismo utilitarista, representado por Jeremy Bentham o John Stuart Mill, en el que, a diferencia de lo que había sido el liberalismo clásico, huye del naturalismo, es decir, del decir que los derechos son naturales, para establecer que no hay derecho que no tenga su base en el derecho positivo, es decir, en leyes, que son fruto del acuerdo entre los seres humanos que forman parte de una sociedad, de una comunidad. Por lo tanto, vemos una evolución en la concepción de esos derechos. En este caso, en el liberalismo utilitarista, el fundamento no es religioso sino laico. Son los textos constitucionales los que determinan cuál es el conjunto de derechos positivos que poseen los diferentes seres humanos. El último hito a destacar lo encontramos en el siglo XX. Pasadas las dos guerras mundiales, tenemos un nuevo orden mundial en el que la Organización Mundial de las Naciones Unidas hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los cuales tenemos el preámbulo en el libro que podemos leer. Como podemos comprobar en el preámbulo de esta declaración, se afirma la igualdad en dignidad y derechos de todos y cada uno de los seres humanos. Esta declaración es una declaración universalista puesto que afirma todos los derechos para todos los seres humanos. Derechos que se han ido desarrollando y se han ido conquistando a lo largo de toda la modernidad. Derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ecológicos. Pero esta afirmación universalista implica también el respeto y el reconocimiento del derecho a la diferencia. Es decir, tener en cuenta... ...los derechos de las minorías, es decir, el respeto a las diferentes identidades... ...a la diversidad nacional, étnica, religiosa, cultural, de género, de orientación y de identidad sexual... ...con un único límite, que es el marco legislativo existente. ¿Qué significa eso? Por un lado tenemos un marco general, que es universalista, que afirma un conjunto de derechos para todos... Pero, por otro lado, hay también un conjunto de derechos que permiten pensar y vivir como quieran aquellos que tienen una identidad que consideran distinta. Este derecho a la diferencia o a la diversidad tiene ese único marco restrictivo que sería no violar las leyes que democráticamente nos hayamos dado entre todos. Con esta declaración de derechos incluidos los de las minorías. Damos por acabado el tema número 5 en el que hemos intentado indagar qué es la persona y cuáles son los elementos que configuran nuestra propia singularidad. De aquí pasamos al tema 7 en el que abordaremos el ser humano en su relación social.